Además de por sus profecías, Nostradamus ganó fama gracias a su libro de maquillaje y mermelada donde describía su poción de amor. Era una pócima que debía transmitirse en un beso para desencadenar la cópula inmediata. De lo contrario, mantenerlo en los labios aseguraba una muerte en frenesí debido a que el esperma ascendía al cerebro si no se liberaba, sea con la amada o con cualquier otra persona. Si se realizaba correctamente y sin fines malvados, aseguraba un amor duradero. Esta receta podía potenciarse según las necesidades, especialmente si se veía amenazado por el divorcio.